No, babe, you're about to rain. Subiendo la nota siempre que podemos, porque quinta vez si y mañana estaremos, por eso voy rápido y a la vez lento, quiero dinero no un monumento. Subiendo la nota siempre que podemos, porque quinta vez si y mañana estaremos, por eso voy rápido y a la vez lento, quiero dinero no un monumento. Subiendo la nota, la plata no es poca, aún no me notan. Si te digo, anotas, drogas hay de sobra buena calidad, piquete de cobra tenemos piedad. Que me toca referentes, me y fuma puestosa en mi vaso rosa batí una rosa, no es cualquier cosa, mi mente ambiciosa, no tengo un con ni soy un maleante Ni una palabra estuvieron delante Si ocupas algo de flow dime para ayudarte Ganando dinero por mi amor al arte Paseando la nave se cocha fumado A tu sofeca lo estimo de lado Me trataron mal hasta me pateao' Me sobran por los dejo noqueado Lo hago pa' que mi familia ya no pase hambre Ver crecer a mis hermanas, verlas ya de grandes. Que yo tengo corona, pero es de alambre y quiero sacar a todos los sapos ya del puto estanque A. Ah, hacer todo esto se me hace fácil, pero para ti es un poco difícil. Hago lo que quiero, foco el algo así. En los azules guardamos el misil. Está todo tranquilo, está todo bien. Para gastar tengo dólares ver el horizonte me inspira ya pasó todo veo a lo que aspira mi mente pensando cálmate solo respira no puedo evitar pensar si todo era mentira subiendo la nota siempre que podemos porque quién sabe si mañana estaremos por eso voy rápido y a la vez lento quiero dinero